También por hipnosis. La mente que se somete a otra quedará dañada para siempre. No debería permitírsele a nadie que controlara la mente de otra persona con la idea de que eso le proporcionará un gran beneficio. La cura mental es uno de los más grandes engaños que pueden practicarse con alguien. Se puede sentir un alivio temporal pero la mente de la persona dominada nunca más será tan fuerte ni tan digna de confianza. Ya habéis visto cuando en, en televisión sale gente, venga, vamos a hipnotizar, venga, alguien que venga. Pues esa persona, a partir de entonces, ya veis cómo irá. Podemos ser tan débiles como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, para ser sanada, ya lo sabéis, pero si aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado de acudir a él con fe, responderá tan rápidamente como lo hizo cuando se produjo ese toque de fe, la sanación directa de Dios. No es la voluntad de Dios que un ser humano someta su mente a la de otro. Cristo resucitado, que está sentado ahora en el trono a la diestra del Padre, es el poderoso sanador. Miren a Él para recibir poder curativo. Solo por medio de Él pueden los pecadores acudir a Dios así como están. Jamás podrán lograrlo por medio de la mente de otro hombre. El ser humano jamás debe interponerse entre los agentes celestiales y los que sufren. Miremos a Dios, no a los hombres. Podemos ocuparnos en algo mejor que en dominar la humanidad por la humanidad. El médico debe educar a la gente para que desvíe sus miradas de lo humano y las dirija hacia lo divino. Mirad si es importante la labor de un médico, de un auténtico médico cristiano. En vez de enseñar a los enfermos a depender de seres humanos para la curación de alma y cuerpo, deben caminarlos hacia Aquel que puede salvar eternamente a cuantos acuden a Él. El que creó la mente del hombre sabe lo que esta mente necesita. Dios es el único que puede sanar. Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al Restaurador. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndoles que si creen en Cristo como el restaurador, si cooperan con Él, obedeciendo las leyes de la salud y procurando perfeccionar la santidad en el temor de Él, les impartirá su vida. Al presentarles así a Cristo, les comunicamos un poder, una fuerza valiosa procedente de lo alto, esta es la verdadera ciencia de curar el cuerpo y el alma. Sí, milagros puede haberlos pidiéndoselos a Dios, pero hay unas leyes que Dios ha establecido que no debemos romper, si no, Dios no, no, no va a sanarnos. Tenemos los métodos que Él nos da, obedeciendo a las leyes de la salud y perfeccionando la santidad en el temor de Él. A ver, si nosotros fumamos, bebemos, vamos a dormir a las tantas, eh, llevamos una vida de comer lo que nos da la gana, no nos movemos, etcétera, etcétera, cualquier cosa así. ¿Estamos siguiendo las leyes de salud de Dios? No, vamos a caer en enfermedad. ¿Podemos esperar que Dios nos restaure si realmente seguimos tergiversando lo que Dios quiere y haciendo lo que nos da la gana? No. Si ese milagro se produce y una persona sigue haciendo las tonterías en su vida, ¿de qué sirve? ¿No habrá cambiado su santidad? Mirad si esto es importante y trascendental, que las personas que porque ellos mismos no se han cuidado tienen que ser sanados por estos curanderos de Reiki o de cualquier otra historia, ¿qué va a suceder? ¿Van a cambiar sus vidas, su forma de proceder porque han sido sanados? No, seguirán con lo que ellos siguen haciendo. Por tanto, ¿su mente estará con Dios? No. Es muy importante que el médico lleve a la gente a aconsejar que hay un, unas leyes de la salud que hay que seguir. Y a partir de aquí Dios puede actuar. Fuerza y determinación en contraposición con una mente dominada. La disciplina de un ser humano que ha llegado a la edad del desarrollo de la inteligencia debería ser distinta de la que se aplica para domar a un animal,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 ¿Recordáis qué sucedía con esos niños en Corea? Que estudiaban tanto de tan buenas notas, pero que ellos mismos denunciaban esa disciplina marcial enorme, que después había niños que terminaban mal. Pues bien, se debe a estas cosas. No habiendo aprendido jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o su maestro. Desaparecida esta, no sabe cómo usar su libertad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 Y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro. Cada uno de nosotros tiene una individualidad y una identidad que no pueden ser sometidas a las de ningún otro ser humano. Como individuos somos obra de Dios. Sabéis, me escriben muchas personas y, y muchos me piden, si esto está bien, está mal, ¿qué debo hacer? Y muchas veces me veo obligado siempre a decir lo mismo, se puede aconsejar, pero yo no puedo ser conciencia de nadie. Cada uno debe tomar sus opciones. Yo no puedo presionar a nadie para que haga una cosa. Cada uno debe decidir por sí mismo. Tened esto siempre presente. Consejos sí, pero no imposiciones. Los ministros deben conducir a sus feligreses a Dios. Solo Dios debe ser el guía de la conciencia del hombre. La verdad ha de ser predicada doquiera se abra una puerta de oportunidad.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 que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto está registrado en Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. ¿Sabéis cuántas veces no hemos visto pastores, líderes de una iglesia, que cuando presentan cierto tema a la congregación, para hacer, eh, aceptar un presupuesto, para hacer una obra, cualquier otra cosa... Se habla de un modo, no con convicción, sino con manipulación de conciencias, o tocando sensibilidades, o no sé qué. No, no, no. Las cosas hay que plantearlas claramente y luego las personas deben decidir. No se puede imponer nada. No hagamos de la carne nuestro brazo. Propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo en vez de mirar a Jesús.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 y cuando pasa el tiempo y ve que esa persona hace algo que él percibe como, ostras, ¿qué ha hecho? Lo ve tan mal que se termina hundiendo y se termina alejando definitivamente de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Se debe enseñar siempre a las personas que su mirada debe estar en Cristo, ni en... El pastor, ni en no sé quién, ni en mí, ni en nadie, las miradas en Cristo, porque todos, todos, en algún lugar fallamos, todos. Satanás controla la mente del que controla la de otros. Abogar por la ciencia de la cura mental es abrir una puerta por la cual Satanás entrará para posesionarse de la mente y el corazón. ¿Creéis que no se hablaba de puertas dimensionales aún en este tema? <risa> Esa es una de las puertas dimensionales y de las grandes. ¿eh? Satanás controla tanto la mente que se somete para ser controlada por otra, como la mente que ejerce ese control. Ah, ¿qué creíais? Que sólo el que se imponía sobre el otro... ¿Ese estaba libre de la presión satánica? No, no, el que está mandando sobre el otro no se escapa del poder controlador de Satanás. Quiera Dios ayudarnos a comprender la verdadera ciencia de la edificación en Cristo, nuestro Salvador y Redentor.